Ok, a ver qué puedo hacer para esta vida. El video anterior no le fue muy bien. A ver qué puedo hacer. Me quedé sin ideas. Ah, cierto. Las profecías del la apoca. Uh, espera, que le uh -huh. <laughs> Shalom, Shalom. puedo. ¿Cómo digas? a ¿qué creen que y tenga preparado? No lo sé, pero dijo que era algo relacionado con la Navidad. Vamos a ver qué. Hola. Bueno, ya les había dicho sobre esto, de que pues les iba a mostrar en más reciente video, así que disfruten. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo sirenio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su pueblo, a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. ...fue allá a inscribirse junto con María... ...que estaba comprometida para casarse con él... ...y, y, y se encontraba en cinta. ...y sucedió que mientras estaban en Belén... ...le llegó a María el tiempo de dar a luz... ...y ahí nació su primer hijo... ...y lo envolvió en pañales... ...y lo acostó en el establo... ...porque no había alojamiento para ellos en el mesón... ...cerca de Belén... ...habían unos pastores que pasaban la noche en el campo... ...cuidando sus ovejas de pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo pero el ángel les dijo no tengan miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos hoy les ha nacido en el reino hoy les, hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador que es el Mesías el Señor como una señal encontrarán Ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan, que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor». Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, «Vamos pues a Belén, a ver, que, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron de prisa y encontraron a María y a José. Y al niño acostaron en el establo, cuando lo vieron se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos, lo, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente Los pastores por su parte regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto Oído, pues todo sucedió como les había dicho Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea. En el tiempo en que Herodes era rey del país, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que, des, que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes, a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará, que guiará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos el tiempo exacto que había aparecido la estrella luego los mandó a Belén y les dijo vayan allá y averigüen todo lo que pueda acercar a ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo con esas indicaciones del rey los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño cuando los sabios vieron la estrella se alegraron mucho, luego entraron a la casa y vieron al niño con María, a su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sus sueños de que no debía volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Bueno, que Dios. Aún con la humanidad siendo pecadora, pues decidió perdonarnos mandando a, su, a mandando a su hijo único para que para que pagara por nuestros pecados en la cruz. Así que, sí, así que ya con este mensaje dado, adiós. Bye bye, estado excelente. Pues muchas gracias por los comentarios y bueno, los veo ahí abajo, esperen, eh, una última cosa, eh, Akari, un pequeño regalito, aquí tienes, es, es una biblia para que te pongas a leerla, ahora sí, nos vemos ahí abajo.